¿Qué pasa señores? Yo soy Bostonario, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo un pequeño resumen muy muy corto del directo que hemos hecho hoy en Twitch Que si no lo sabéis, estoy en Twitch, podéis ver mi jepeto mi y podéis ir allí a darme por culo porque voy a estar allí un buen rato, ¿vale? En principio estamos intentando estar todos los días y de momento estamos cubriendo Downless, hemos estado probando Agony, hemos estado jugando a Fortnite y próximamente veremos qué contenido sacamos, vale, así que de momento pasaos por allí, os dejo con este adelanto, a ver si os mola este jueguito y nada, nos vemos mañana, así que estáis por allí. Por Aether, de vale, la isla está dividida por los monstruos, están reinando ahí con poder y tal. Vale, la última esperanza son los Slayers, que son esta peña... Y tenemos que reventar esos monstruos y quedarnos con sus armaduras y con todo La verdad es que la idea me ha molado, ¿eh? Tenemos que volver a crear nuestros Slayer Pero no pasa nada eh, Esto era... Bueno, mira, Heracles eh, Vamos a pillar a Cora, a ver si le da un pelo así más largo eh, Un poquito de cara de Cabreatis hito cabreado Vale la Piel, el tono de piel, lo hemos dicho blanquecino Muy bien Color de pelo hemos dicho es un poco blanco, me da igual, me he peinado ¿Dónde está la coletilla esa? Vale, aquí, lo más parecido al pelo que tenemos el vello facial hemos dicho un poco de. aquí rollo ves no Y las cejas, pues unas cejas ahí grandes En plan de garulo Total ¿Maquillaje? Bueno, bueno, bueno <risa> Madre mía Vale, y pintura facial Surrealista, cruzado Vista roja, superviviente Casi azul esto me mola, el ¿eh? casi azul se va a quedar Vale, ¿Guardar? Venga, comenzamos la aventura, chicos Vamos a tope Vale Estamos de vuelta, ahora no debería petar, ¿eh? Por favor Si peta ya Tenemos un problema Vale, de momento va bien, ¿eh? De momento va todo bien. Eso parece... Así que nada, disfruta del juego. Vale, llamamos Rock y le alegra que nos unamos y que tomemos nuestra posición. No quiere más. Escuchar. Y, o no, entre ellos y Ramsgate. que para de entero. Un poco de turbulencia y nada. Que lo que quiere es no entrenar a un fracaso. Hoy es el día. Today you prove, you're not just recruits, you're slayers. Vale, estamos hablando que no somos reclutas, que somos slayers eh, no me acuerdo qué era, tíos. No. Bueno, bueno, nos van a petar la nave, eh. Cuidado. Esto no va muy fino de FPS, eh. Madre mía, espero que vaya bien el juego, eh. Vale, para el suelo. No podemos llegar a rogue oh. Vale, on your sí que está yendo 60 creo. Vale, corres por aquí este es el el esquive hay un chat también interactivo lo cual está muy guay Te damos la bienvenida a la sala de chat eh, vale tenemos un mapa tenemos m efectivamente aquí hay un mapa ah no hemos descubierto no hemos descubierto regiones habla con cat y bosun para bah, para tener acceso vale tenemos esta mina Ah, vale, ok. Pues nada, lo he estado viendo y eso. Hay que petar mosquitos. Esto es el tutorial, eh. Nos estamos comiendo un rico tutorial. Es que vale, lo que no sé es cómo se salta en este juego. Si es que se salta, ah, no, no, él se lo va subiendo, ¿no? Él lo va subiendo dependiendo de lo grande que sea, ¿verdad? Vale, vale. Muy bien. Buen rollo, ¿no? A ver qué hay aquí. Estoy escuchando un mostrico. Un mostrenco. ¡Uy! Uh, yeah, ahí está el mostrenco. Venga, bueno, vamos a pillar al, al Vigimos. ¡Hala! ¡Bien! Yeah. Vale, vale, hasta que no lo atacamos no se pone nervioso, ¿no? Te voy a cortar la cola, cabrón. Uh. ¡Hijo de puta! Ven aquí. ¡Yopa! ¡Oh! Cuidado con el que rueda. ¡Uh! Ah. Oh. Tío. Se me está olvidando que esto es como el Dark Souls. Vale, vamos a recuperar un poco esta mina. Porque es lento atacando también, os lo digo, ¿eh? Eso se nota. Yopa. El tío es bastante lento. Ven aquí. Toma. Uh, lo malo es que no nos enseñen... Bueno, bueno, que se mete por el fango. Eh, lo malo es que no nos enseñen... ¿Por dónde va a salir? Yo me tengo que meter por el agua, ¿eh? a ver si sale ¿Ha huido? Vale, vale, tenemos que seguir Joder, pues si ha huido, para dónde se ha ido? Yo vuelvo encima mía aquí cobarde, que vas a morir Se va a nacer el tío Nasher, vale. Pues eso es un Nasher que es como una ardilla, ¿no? Se ve. Es una ardillica cabreada con la vida. ve que no hay daño de caída o algo? ¡Pasa, tía! ¡Pasa con tu rollo! ¡Está ¡Pasa con tu rollo, tía! No, no, no lo hemos dado. Está así y está también. Ven aquí, ven aquí, papá, papá Vale Vamos yendo aquí tranquilamente uh, La buena esquivada Ay. Tío, yo he visto Peña que le cortaba la cola No sé dónde le daban, pero le cortaban la cola, rollo de Stones, ¿sabéis? No te gusta, eh, que te den en la colita. ¡Ay! No te gusta nada, ¿eh? ¿Verdad? Toma. Toma. Toma. No. Así que Vadiña. El ataque fuerte. Epa. Es duro, ¿eh? Pua, se me la ha comido como un campeón, eh. Epa. Con cuidado. Toma. Eh, creo que hemos fallado el ataque especial, ¿eh? Ah, no, no, no, que, que ya está, que está recargado ¿Eh? Vale, vale, ahora le puedo cortar la cola, creo, ¿eh? No, no, no ¡Ah! Pero nada no de tío, déjate matar Buah, me, me va a reventar al final, ¿eh? A ver Cuidado Ah. Vale, vale, vale, vale. ¡Yepa! A ver, me gusta mucho que tenga bastante vida. Lo que no me gusta es no saber cuánta vida tiene. <risa> También os lo digo. Vamos a tomarnos una de estas. Vale. ¡Yepa! uy Vamos. ¡Oh, Ahí está, a lo mejor está la cola, por fin. No te gusta, ¿eh? Te, te, te has cabreado, ¿no? Uy, ahora que te quedan los pies. Toma, toma. ¡Uh! Cuidado. Ojito, ¿eh? Ojito que aún puede ser peligroso. Vale, casi me meto en sus pies, tío. Madre mía. ¡Eh! ¡Ah, el ataque especial! Uf. ¡Pasa con tu rollo, eh! ¿No quieres morir? ¡Eh! Jodido, nasser Ven aquí. No mueren, tío. Estás casi sin cola y no mueres. Bien. Yeah. Toma. Tan tan tan. Tan tan tan. Ahí está. Vencido. Hola. Hemos petado a nuestra primera víctima, señores. A ver si me puedo hacer un clipazo de eso. Porque vaya tela, eh. Vale, le vamos a poner ahí una vengadita para que sepan dónde estamos. Y así comienza Downless, señores.